¡Uy! Ya hemos hablado de qué es un ambientólogo y de sus salidas profesionales. Ahora toca hablar de la carrera, de los estudios. Voy a explicarte lo que realmente tienes que saber si quieres estudiar o si ya estás estudiando ciencias ambientales. Vamos a descubrir los secretos. Hola ambientólogos, ¿qué tal? Yo soy Víctor Luna, esto es EcoGira, el punto de encuentro para ser más sostenible, más saludable y ahorrar dinerito. Ay, qué loco. Aquí vamos a hablar de lo que realmente importa, de todo aquello que en la información que buscas por las páginas web no encuentras. Pero tenlo claro, no voy a rayarte explicándote las asignaturas. Realmente, para hablar de las asignaturas, ya tenéis las webs de las universidades, los colegios profesionales, las entidades de medio ambiente, las entidades estudiantiles, las organizaciones, los sindicatos de estudiantes, etcétera, etcétera. etcétera. Hemos de tener claro que Ciencias Ambientales es una carrera multidisciplinar y con una visión transversal, que te lo explico en este vídeo. Te recomiendo mirarlo porque así sabrás realmente qué es un ambientólogo y cuáles son las diferencias con el resto de carreras. Así que míratelo. ¿Ya lo has visto? ¿Sí o no? Va, míratelo y seguimos. La carrera en sí es una Campamento. locura. ¡Es una locura! Es una campamentos locura. ¿Por qué? Porque es una carrera de ciencias, pero que también tocas temas sociales. Son los únicos estudios en los cuales tocas todos los ámbitos. Es una carrera polifacética. Como decimos, una carrera multidisciplinar, lo cual hace que estudies muchas cosas que parece que no tengan sentido y que no estén unidas entre ellas. Pero al estudiarla, irás descubriendo cómo realmente Uh, irás un paso más allá, encontrarás la conexión entre todas ellas y podrás ver mucho más que aquellos que estudian solo una carrera en particular. Ellos sabrán más de ese tema en concreto, pero tú tendrás esa visión global y podrás hablar con ellos de temas específicos y los entenderás, pero es que podrás hablar con otros profesionales que también podrás entender los palabras que utilizan cada una de las profesiones. Y eso es ir un paso más allá, es descubrir, ver el mundo con, o, con otros ojos. Y lógicamente también verás tu vida, todo lo que te rodea, pasarás a verlo de una forma también mucho más global, mucho más universal. verás Ya no verás una cosa, verás esa cosa y todo lo que le rodea. Pero es que también verás esa cosa desde muchos puntos de vista. Eso es lo bonito y lo mágico de estudiar Ciencias Ambientales. Si te estás preguntando si Medio Ambiente es tu profesión, yo te recomiendo ¡Que te suscribas al canal! ¡Suscríbete! ¡Corre! Y en el propio canal, descubrirás si es tu carrera o no. No, ahora... No, ahora... Ahora, en serio. Si estás dudando, eh, piensa que Ciencias Ambientales, por esa multidisciplinaridad, es una carrera que, que fácilmente puede acogerte. Pero también has de tener en cuenta que si el medio ambiente, el cambio climático, las energías renovables, la gestión forestal, son temas que no te gustan, no vengas a Ciencias Ambientales. Ahora, si son temas que les encuentras interés fácilmente es una carrera que puede engancharte, que te puede gustar y que puedes llegar a ser un gran profesional especializándote en cualquiera de sus, de sus ámbitos. Vamos a la carrera en sí. Una cosa que has de tener muy clara. Si apruebas primero de carrera, has conseguido aprobar más de la mitad de la carrera. En primero de carrera es el curso más cansado, es en el punto donde empezamos todos, donde nos juntamos una gran variedad de personas de orígenes distintos, tanto de países como de formación. Primero de carrera lo que hace es igualarnos a todos, pero también lo que hace es ir a por nosotros a saco paco. En Ciencias ambientales en cada curso trabajan para cargarse a la mitad los estudiantes. En mi carrera empezamos más de 100 y acabamos, no creo que llegáramos a 20. Por lo tanto, es una carrera que se necesita mucha constancia y mucho sacrificio. Pero es que en primero, es una pasada. que dices, ¿y eso pa qué, para qué me va a servir a mí? ¿Para qué me va a servir? Es como un tercero de bachillerato. Si primero y segundo de bachillerato ya son complicados, pues imagínate tercero de bachillerato. Pero no te rindas. Sé constante, pregunta mucho al profesor, y toma apuntes, y sobre todo, aprovecha, que sois muchos en clase, hacer equipo, porque cada uno domina más de un tema que de otro. Pero si nos juntamos, podemos ir mejorando en estos temas, y poder llegar a ser más los que superemos y pasemos a segundo, a tercero... Por lo tanto, es bueno hacer piña con los amigos. La unión hace la fuerza. Otra cosa es estar preparado a nivel mental de que cada asignatura es un mundo distinto. Por lo tanto, prepárate para empezar el día, pues, por ejemplo, estudiando los contaminantes que afectan a un suelo. Pero es que luego saltar análisis estadísticos sobre la ecología poblacional para luego saltar al urbanismo, a la gestión de flora, a temas de ingeniería... Así, hasta el infinito y más allá. Y otra cosa que te pasará seguro y que no te has de preocupar. Se te olvidarán los nombres de las asignaturas. Nos pasa a todos, ¿vale? No, tranquilo, que es normal. Esto que era geografía humana o geografía... Que, que, que estaba, ¿Qué toca ahora? Da igual. No, Lo importante no es que te quedes con el nombre de la asignatura, sino que te quedes con su conocimiento para poder aprobar el examen y tirar adelante. Ciertamente, en toda carrera universitaria hay que esforzarse y hay que tener constancia. Pero hay que tener en cuenta que hay asignaturas que fácilmente sacarás un 10. Bueno, un 10 es complicado de sacar en cualquier asignatura. Pero un 7 sí que puedes. Y otras te costará la vida llegar al 5. Pero bueno, Aprovechate también de ese equipo que hablábamos para ayudaros unos a otros para poder continuar eh, tirando hacia adelante. Que en la universidad hacemos amigos para ir a tomar cervezas, pero también nos podemos ayudar para hacer trabajos durante la carrera. Te irán apareciendo optativas, las cuales puedes escoger para irte especializando en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, te puedes especializar en la gestión forestal, que muchos me lo, me lo preguntáis en los comentarios. Pues sí, en ciencias ambientales te puedes especializar en la gestión forestal o en la gestión de espacios naturales, pero además teniendo en cuenta que tienes un plus. Para poner un ejemplo, si estudias los bosques desde la biología, los estudiarás desde el punto de vista de la conservación de la fauna y la flora. Pero si lo miras desde la ingeniería, será una visión mucho más mercantil de eh, qué recursos puedes ex extraer de ese bosque. En cambio, en ciencias ambientales tienes las dos visiones. Tienes la visión conservacionista y la visión extractiva o mercantilista. Con lo cual, en ciencias ambientales unificas las dos visiones y puedes decir este bosque o este territorio no podemos tocarlo porque es muy importante, pero en cambio sí que podemos eh, extraer madera de este otro bosque para hacer muebles o para hacer biomasa, pero te puedes espe especializar en muchos otros ámbitos, no solo de la naturaleza vive el ambientólogo, sino que te puedes especializar en la gestión urbana, en investigación, en educación ambiental, en comunicación ambiental, en derecho ambiental... La verdad es que tienes un gran abanico. Y lo bonito también es que irás estudiando asignaturas que tú la, miras cada asignatura por separado y no tienen ningún vínculo entre ellas, pero llegarás al final y verás que tienes un gran conocimiento de muchos temas que se unifican y te permiten una visión muy universal de las cosas. Además de tener esa visión que te dan las distintas asignaturas, también es una carrera con muchas salidas de campo. Y todos esos momentos dan muchas risas con los compañeros. Yo además, personalmente, te recomiendo estudiar en una universidad lejos de tu vivienda habitual. No te digo que te vayas a la otra punta del mundo, que también puedes, si tú quieres, pero yo por ejemplo me fui a 100 kilómetros de mi casa. Y la verdad que creo que es de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Puede ser duro los primeros días si estás muy acostumbrado a vivir en, en tu territorio, pero yo te recomiendo hacer eso porque no solo tendrás los conocimientos que te da la carrera, sino que también crecerás como persona al tenerte que desenvolver solo, en, en un ambiente desconocido. Otra opción es hacer un Erasmus, que te permite también conocer otras visiones de una misma carrera. Eso enriquece mucho como, como persona y como profesional. Estudiando Ciencias Ambientales realmente descubrirás mundos que jamás hubieras pensado encontrar. Verás las cosas que antes te parecían normales con una visión muy distinta. Y no volverás a mirar la vida con los mismos ojos. Te darás cuenta de que todo y todos formamos parte de una red y que todo lo que nos rodea también se relaciona. Me gustaría saber si tú te has decidido a estudiar Ciencias Ambientales, si ya estás estudiando, piensas igual que yo o no, y si has decidido no estudiar Ciencias Ambientales, pues también saber cuáles son los motivos. Coméntamelo porque quiero saber qué piensas tú y también saber cuál es tu opinión al respecto de, de esta carrera. Te recomiendo que mires este vídeo en el cual eh, te explico qué salidas profesionales tienes y también en cuestiones de, de igualdad de género. Así que Míratelo y luego suscríbete para no perderte ningún vídeo más. Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Me emocioné y todo tío, es que es muy bonito.